En este vídeo voy a empezar a explicaros la familia X86 de Intel y en particular la historia comienza con el 8086. Como ya os he indicado, es un procesador que se inventó en 1978, que fue la extensión natural del 8080, que es un procesador de 8 bits y era compatible con él a nivel de ensamblador, Es decir, los programas eran compatibles, pero había que recompilarlos para poder ejecutarlos en el nuevo procesador. Aquí, por cierto, lo tenéis, un ejemplo de un procesador 8086 con la escala eh, que podéis imaginaros de un euro. Bien, veis que el formato es muy diferente al, al 4004, es más grande porque tiene un encapsulado alargado con los pines a los lados, con 20 en un, en un lado y otros 20 en el otro. El tamaño de palabra y, el, por tanto, el contenido, el tamaño de los registros pasó a ser 16 bits. Por eso... Este procesador marca el comienzo de la familia de procesadores de este tamaño, de palabra, 16 bits. En este caso seguía manteniendo un bus de datos y de direcciones compartido, es decir, multiplexado, que a veces compartía o a veces transmitía datos o a veces transmitía direcciones de memoria. Bien, en los datos, como podían tener hasta 2 bytes, ya que hemos dicho que el tamaño de palabra era de 2 bytes, los datos estaban ordenados de manera little endian, de tal manera que primero se transmitía el byte menos significativo y luego el byte más significativo, ¿vale? en el caso de datos de dos bytes. Las instrucciones eran de tamaño eh, variable, como ya hemos indicado, todos los procesadores de Intel son de repertorio complejo, entonces las instrucciones no son constantes. Había instrucciones muy cortas, por ejemplo, de un solo byte, y había otras que llegaban a tener seis. Un aspecto que es interesante de esta familia es que las instrucciones podían tener hasta dos operandos. Podían no tenerlo, tener solo uno o tener dos. En el caso de tener dos, el primero de ellos actuaba como fuente y destino de la operación y el segundo operando era el fuente. Por lo tanto, si estamos haciendo una suma, entonces el primer elemento, el primer registro o el primer operando que aparece, se lee su valor porque es fuente... A continuación se lee el segundo operando, porque también es fuente, se hace la operación, por ejemplo, la suma, y el resultado se almacenaba en el primer operando, porque también es destino. Por lo tanto, se producía una lectura y una escritura a la vez en un registro. Bueno, los registros que tenía el procesador 8086 son re realmente pocos. Teníamos cuatro registros principales que se llamaban AX, BX, CX y DX, cada uno de tamaño 16 bits. Eh, claro, 16 bits son 2 bytes. Podíamos acceder al byte superior o al byte inferior. Cuando accedíamos al byte superior, por ejemplo, de AX, pues eh, se le llamaba AH. Y entonces veis que todos los registros terminan en H cuando quiero acceder solamente al byte superior. Cuando yo quiero acceder al byte inferior, pues pasa lo mismo, pero con una L. AL, BL, CL, DL. Por lo tanto, podíamos trabajar con datos de 8 bits o datos de 16 bits. A continuación, había otros registros llamados registros índice, que son el SI, DI, BP y SP. ¿Vale? El SI y el DI servían para operaciones que manejaban cadenas, ¿vale? que son arrays de caracteres. Y el BP y el SP, el SP es el puntero de pila, el BP es el puntero de base, se utilizaban en el paso de parámetros en eh, las subrutinas. Los cuatro son registros de tamaño 16 y no se accede a una de sus mitades, directamente de tamaño 16. Otros registros que están incluidos, por ejemplo, el contador de programa se llamaba, para este procesador se llamaba IP, el puntero de instrucción, lo que otros procesadores llaman contador de programa. Es un registro de tamaño 16 y por lo tanto... Almacena la dirección de memoria de la instrucción que toca ejecutar. También tenemos un registro de estado o flags, indicadores de resultado, que tiene tamaño 16, de los cuales los que están en gris no se utilizaban, solo se utilizaban los otros y son bits sueltos que guardan información sobre el último resultado que hemos obtenido. Si ha habido acarreo, si el resultado era par, si había un valor con signo, si ha habido overflow, es decir, desbordamiento, etc. ¿Vale? Y por último tenemos los llamados registros de segmento, que son cuatro, el CS, DS, ES, SS, son de tamaño 16 y permiten acceder o construir direcciones como luego mencionaré. Entonces se llaman segmento de código que apunta a la zona de la memoria que contiene el programa, el código, el segmento de datos que contiene o apunta a la dirección de memoria donde están las variables de datos, el segmento extra, que era otro puntero adicional, y por último el segmento de pila, donde pila en inglés se llama stack, por eso hay dos S. el segmento de pila apunta a la zona de la memoria donde está definida la pila. Por un lado, internamente el, el bus de direcciones tiene tamaño 16, por lo tanto implica que puede direccionar 64 kilobytes. Sin embargo... De cara al exterior, el 8086 tenía un bus externo de direcciones de tamaño 20. De tal manera que esto permitía utilizar hasta un megabyte de memoria. Esto de aquí representa la memoria, ¿vale? Donde estas son las direcciones de inicio y de final. Están expresados en hexadecimal. Por lo tanto, tengo 5 dígitos hexadecimales porque son 20 bits en total. Entonces, la memoria está dividida, estos, este megabyte, está dividida en bloques o áreas llamadas segmentos. Todos los segmentos tienen tamaño 64 kilobytes. Y todos los segmentos comienzan de tal manera que la dirección de inicio del segmento termina en cuatro ceros. Entonces, ¿cómo se construye una dirección? Cuando yo quiero acceder a un dato, por un lado voy a construir la dirección mediante un registro de segmento y un desplazamiento. Lo que hacemos es, el registro de segmento, que tiene tamaño 16, se le aplica un desplazamiento de 4 bits hacia la izquierda, y esto lo que hace básicamente es que añade 4 ceros por la derecha. Y tengo un total 20 bits. Este total de 20 bits es la dirección de memoria de comienzo de un determinado segmento. El segmento que nos interesa es este que está aquí en naranja. ¿Vale? Pero yo no quiero leer todo el segmento, yo solo quiero leer un dato concreto del segmento. Entonces, para saber el dato concreto, tenemos que aplicarle un desplazamiento, que es sumar en la dirección de inicio del segmento más el desplazamiento. Nos da la dirección de memoria donde está el dato concreto que queremos estudiar. Esto es lo que se llama tener la memoria segmentada. Aquí tenéis ejemplos de algunas instrucciones del 8086, para que veáis pues, distintos tipos. Por ejemplo, la instrucción CLC... No tiene operando, realmente tiene un operando que es implícito, que es el registro de flags donde solamente colocamos a cero el bit eh, de, de la carreo, que es el bit cf, que es un operando implícito. La instrucción mover al cl, donde recuerdo que el segundo operando es el fuente y en este caso el primero es el destino, lo que vamos a hacer es copiar el valor del byte cl en el byte al Veis que yo puedo también acceder a el byte superior. En la instrucción mover bh copia el byte dl en el byte bh. También puedo trabajar con palabras, que son dos bytes. Entonces, en este caso, los registros terminan en x. Cuando yo digo mover ax dx, lo que hace es copiar la palabra de dos bytes que hay en dx y la copia en ax. Entonces, estos son ejemplos de direccionamiento a registros. También puedo utilizar inmediatos. Cuando yo digo mover a x 5, 5 es una constante o un inmediato, y lo que hago simplemente es escribir o colocar en a x el valor de 5. ¿Vale? En este caso estoy trabajando también con 16 bits, una palabra. En una instrucción aritmética, por ejemplo, sumar a x c x... Lo que hacemos es sumar el valor del registro AX con el CX y el resultado se guarda de nuevo en AX. Aquí es donde me refería que AX es fuente y destino. En la instrucción de multiplicación solo se pone un registro BL, que tiene que ser además un registro de tamaño byte, o sea, la mitad de una palabra. Y aquí además se utiliza el registro A de manera implícita. Que no se menciona en la instrucción en el ensamblador. Lo que hace multiplicar BL es multiplicar el registro AL por BL, como son dos bytes que estoy multiplicando, la multiplicación tiene tamaño, tiene tamaño mmm, palabra, ¿vale? Dos bytes, y por eso el resultado, eh, eso es una errata, esto debería poner AX, ¿vale? Porque el resultado de la multiplicación tiene tamaño eh, doble, es decir, tamaño palabra. Otro tipo de instrucciones salto, un jump destino, lo que hace es un salto incondicional y destino es una etiqueta que marca el destino, el salto, la instrucción a la que vamos a saltar. Entonces el valor de destino se coloca en el puntero de instrucción o contador de programa. Sería un salto incondicional. Un salto condicional, pues sería, por ejemplo, la instrucción JE destino. Si el bit Z, eh, que indica que el resultado era cero, está activado a 1, entonces hacemos un salto. Ese salto es relativo al contador de programa o al puntero de instrucción. Se toma el valor del puntero de instrucción, se le suma destino y el resultado se coloca en el puntero de instrucción. Es decir, es un salto relativo a la posición actual del puntero de instrucción y solo se produce si se cumple una cierta condición. ¿vale? La condición z igual a 1... Se produce porque hemos restado dos valores, el resto es 0 y por lo tanto Z se activa a 1. Son dos valores iguales y este igual en inglés es equal, equal escrito con E, por eso esto tiene una E aquí. Y ahora para terminar, otras instrucciones, por ejemplo, de manejo de pila. Push a X lo que hace es meter un, el valor del registro a X, que son dos bytes, en la pila. Para ello, primero decrementa el, la, el puntero de pila en 2, porque 2 es el tamaño de una palabra, y a continuación coloca el valor del registro en la posición de memoria a la que indica o a la que apunta el puntero de pila. Es decir, hemos metido a X en la pila. Y por último, call subrutina sería una llamada a una subrutina. ¿vale? En este caso, necesitamos guardar en la pila la dirección de retorno, que es la dirección del puntero de instrucción. Lo que hacemos es eh, decrementar el puntero de pila, guardar la dirección de retorno, que es el valor de IP, en la pila, y a continuación su rutina, que es una etiqueta que marca el destino del salto, se coloca en el puntero de instrucción. Bueno, el, el 8086 eh, solamente realizaba aritmética binaria. Si necesitaba hacer operaciones de coma flotante, pues tenía que hacerlo por software, lo cual era muy lento, muy costoso y no merecía la pena. Entonces, en el año 1980 salió al mercado otro chip auxiliar llamado 8087, que es un coprocesador matemático de coma flotante. ¿vale? Es, está especializado en hacer operaciones de coma flotante para números reales, con decimales, etc. Fijaos que eh, se publicó en el año 80, cinco años antes de establecerse el estándar y EQ754. Por lo tanto, es precursor de este estándar, no lo cumple al 100% y eso sí, al menos sirvió para establecer las bases de dicho estándar. Este procesador no utiliza registros, sino que está basado en una pila, como veremos más adelante. Y además incorporaba nuevas instrucciones del orden de 60, por ejemplo, la raíz cuadrada, FSQRT funciones de seno y coseno, función logarítmica, función exponencial, entre muchas otras, ¿vale? De tal manera que fue el comienzo de una familia de chips llamados x87 porque hubo, digamos, herederos, ¿vale? El 80287, 387, etc. Y hasta aquí este vídeo de